Una que la mía de todos colores y el que no ha visto amanecer en Granada no ha visto nada, no ha visto nada y el que no ha visto amanecer en Granada no ha visto nada, no ha visto nada. Ser engrana, no ha visto nada, no ha visto nada, y es que la vida, la vida es, que mala es, me maltrató, que mala es, me maltrató, que mala es, me maltrató. ¡Muchas gracias!